Bueno, lo primero que quiero decir es lo que admiro a las mujeres. O sea, aquí hay 17 mujeres y tres hombres. 4 hombres. Todo lo que digo yo siempre lo digo desde el fondo de mi corazón. Cuando quiero decir no me chinguen quiero decir eso. Cuando quiero decir te admiro, quiero decir eso. A ustedes las admiro. A todas. A todas. Lo primero que me gustó es que diga ahí enfermedades raras. 76 carpetas de intención en la ONU enfermedades raras. Veintitantas en la Organización Panamericana de la Salud enfermedades raras. Y algunas otras, en otras entidades muy importantes de la decisión tienen enfermedades raras como carpeta de información bajo temática mexicana. Nos rompimos la madre para hacer a que eso apareciera en la Ley General de Salud. En 2012 modificamos para la inclusión de los, del, del 224bis y 224bis1, obligando a diputados y senadores a que hicieran su trabajo. Me permití poner el póster antecediendo a esta mesa de trabajo, porque los diputados no tienen ni idea de las cosas. La diputada acaba de decir, para empezar a visibilizar, tenemos un cuarto de siglo visibilizando estos temas de manera primitiva al principio y ahora de manera muy organizada a través de las redes sociales. Estamos trabajando intensamente porque el Plan Nacional para la Atención de todos los pacientes que viven con estas enfermedades raras sea una realidad. 62 conceptos básicos para estructura legal, para estructura de plataforma de academia, de instituciones de salud... Y por supuesto, de investigación está a disposición. Tenemos el legajo de más de 1.200 hojas de cinco de los países más destacados en un plan nacional para enfermedades raras en el mundo. Y tier se lo pusimos a disposición a la Presidenta de la Comisión de Salud del Senado de la República. Lo mismo que vamos a hacer de este lado. ¿Por qué? Porque nada de lo que hagamos ahora tendrá bases firmes si será un monstruo de piel y arena si no tenemos un plan nacional que incluya a nuestros enfermos. El censo lo anuncia Hugo López Gatell y su grupo en octubre del año pasado y lo, lo suspenden a los cuatro días. Todavía no nos pueden dar la cara para ver qué pasó, para ver qué hicieron, para ver por, por qué, qué no, para ver cuál es la idea de Hugo López Gatell ahora. El registro está trabajando de manera intensa, lo estamos viendo. Santiago Marx, quien habla mucho de ti, Juanita, por el trabajo que van a hacer coludidos, con quien habla mucho de la institución porque van a hacer algo con ustedes también están muy interesados en todo este tema. He estado hablando con ellos, con Héctor Valle, para que nosotros tengamos muy claro qué vamos a hacer. salud que es un brazo de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, tiene identificadas en este momento 612 enfermedades. Como dijo Mayela, tienes absoluta razón, cabrona. Hay 612 y tenemos 20. Eso es una mamada total. Bueno, Si nosotros tenemos oportunidad de visibilizar correctamente estos temas, tendremos que partir de quien ha hecho un trabajo destacado. Porque esos que han hecho un trabajo destacado incluyen a médicos, incluyen a grupos de pacientes, incluyen a personas automáticamente, incluyen a doctores, incluyen a gente que hoy está haciendo su trabajo. ¿A cuántos de ustedes admiro? A todos, a unos más que a otros, a todos, pero admiro más a las mujeres que a los hombres. Hemos creado un pasaporte abierto para que todos en México tengan la oportunidad de exigir lo que por derecho les corresponde. La operatividad que tiene que ver con esto, tal y como dijo Mayela, es un recurso burocrático verdaderamente anquilosado, verdaderamente estúpido a favor de la necesidad urgente que tienen los pacientes. ¿Qué se está haciendo en el liste? Lo que conozco y lo conozco bien, un trabajo que puede mejorarse pero que va muy bien. ¿Qué se hace en, el, en, en Pemex? Un trabajo que mi prima Juanita hace poca madre. Muy bien. ¿Qué se está haciendo en el Seguro Social? Un trabajo que me parece que podría mejorar mucho. ¿Qué se hace en otros órganos, otras instituciones? Lo que pueden. El día que hablé con Jorge Alcocer me dijo, hacemos lo que podemos, le dije, no hagas lo que puedes, haz lo que debes, con eso te debes de quedar, con lo que debes hacer, no con lo que puedes hacer. Cuando hemos estado trabajando en estos temas a lo largo de México, hoy la Federación Mexicana de Primeras Radas tiene 87 abonados, que son todas organizaciones de pacientes que requieren atención. En este punto, en este momento... Según las últimas investigaciones de, por supuesto, entidades que no son nacionales, sino extranjeras casi todas, incluidas Orphanet, Rare Diseases International, Eurodice, North, dicen que tenemos aproximadamente, Juanita y todos, entre 5 y 6 millones de enfermos con raras en México. También dicen que el modelo de atención para diagnóstico específico ha cambiado de años a meses. En algunos casos, han dado una interpretación que me parece muy lógica si vas a la institución que conoce te lo van vale a identificar rápido hace rato que hablábamos con José de IMSS entendía perfectamente eso que estoy diciendo cuando vas con quien corresponde la identificación es normalmente rápida algo muy importante que tiene que ver con el plan si Mayela si María si Diana si Alejandra, si Juan, si Pedro no están integrados al esfuerzo no vamos a tener un plan. Si no estamos entregados al esfuerzo, no vamos a poder exigir el censo. Si no estamos agregados al esfuerzo, lo que le dije a Santiago March, el registro no va a terminar en, cuando termine el presidente de la República. El registro español, el registro italiano, que es el mejor del mundo, se tardó 20 años. ¿Cómo nosotros vamos a tardar 4 si tenemos el triple de población que Italia? ¿Cómo le vamos a hacer? Todos estos puntos tienen que ver con un indicador específico que, bajo una plataforma muy visible, podemos entender. Lo que necesitamos es voluntad política, recursos específicamente aterrizados y, por supuesto, una iniciativa que objective de manera puntual que se siga en orden lo que data de la Constitución y ordena la misma. Nosotros tenemos firmados 76 acuerdos internacionales que hablan de enfermedades, entre otras, raras. ¿Saben cuántos respeta el gobierno mexicano? Hemos hecho a que respeten tres. A punta de madrazos Tres Como dijo Mayela Hay 20 enfermedades De las 20, 12 pusimos la Federación Mexicana Y la élite son las lisosomales Porque mis hijos son lisosomales Bueno, qué tenemos que hacer Habemos unos que hablamos muy rudo Hay algunos que hablan muy técnico Hay algunos que hablan muy académico Hay algunos, bueno juntémonos Juntémonos Yo tiro la puerta Alguien hace el plan otro empuja y el otro vigila y el otro coordina hagámoslo hace 27 años no había ningún paciente atendido en méxico la federación pide un deseo ha puesto más de 600 pacientes directamente en tratamientos directamente a costos como dijo alejandra super elevados hoy estamos trabajando en la organización para que podamos tener junto con américa latina en la reunión que acaba de tener el presidente el año pasado con mandatarios y dignatarios del de ORBE en Latinoamérica, compras consolidadas, estamos con dos acuerdos en este momento y cuatro carpetas de intención que van muy bien. El presidente ha hecho un trabajo que me parece para eso específicamente bien y el secretario de Relaciones Exteriores ha hecho un trabajo que me parece el correcto. Ahora mismo, Ahora mismo estamos sentados aquí, queridos amigos, y no los voy a aburrir más. Ahora mismo estamos sentados aquí porque en México no se hacen las cosas, porque los diputados no hacen su trabajo, porque los senadores no hacen su trabajo, porque el gobierno no hace su trabajo. Si se hicieran las cosas como en otros países del Norte, nosotros no estaríamos aquí sentados. Estaríamos en nuestro trabajo, con nuestra familia, nadando, dorándonos las nalgas, haciendo algo que no tendría que ver con esta reunión. Con esta reunión para que la diputada mejor se fuese comida porque era importante con el embajador. Aquí tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar, y tenemos que decir lo que tenemos que decir, porque no nos hace ningún favor, el gobierno de la república no nos hace ningún favor, nosotros somos los que le hacemos un favor porque no nos queda de otra. Si yo no hubiera hecho lo que he hecho, mis hijos ya se hubieran muerto y otros más de 600 ya estarían pelas. Nosotros somos los que ayudamos. Y cada que he encontrado al presidente en aeropuertos de la, de, la, de la nación, siempre me dice, equidad y justicia, David, la tienes garantizada. No, señor presidente, no lo tenemos garantizada. Y le puedo dar 100 ejemplos. David, David le voy a pedir al secretario de salud. Y cuando dice al secretario de salud, te dice, hacemos lo que podemos. Una integración completa para, como dice Mayela, terminar con esta mi primera intervención, ya nos, ya nos amenazó con la que sigue, tiene que ver con lo siguiente. Hagamos lo propio en razón de lo más importante de lo más importante ahorita tenemos en la república algunos cientos quizá miles de pacientes que están en este punto en el momento que pronto van a ser diagnosticados con un padecimiento raro cuántos de ellos van a tener acceso saben cuántos medicamentos están autorizados en méxico en diferentes instituciones para atender enfermedades raras menos de 40 hay en este punto 572 medicaciones para enfermedades raras en el mundo no tenemos ni el 10% y saben que es un derecho constitucional tenerlas, obligar ya le dijo algo que es correcto ah, si hay el recurso, no la constitución tiene una parada no paradoja, una parajoda se tiene que atender a quien lo requiera ah, a menos que tenga una enfermedad rara eso ya se chingaron se tiene que atender a todos y se tiene que atender de la mejor manera y se tiene que atender puntualmente Muchos de ustedes tienen familiares o ustedes mismos una enfermedad rara. ¿Tienen tiempo? No tienen tiempo. ¿Sus familiares tienen tiempo? No tienen tiempo. No tienen tiempo. El día que obligué a que atendieran en México a mis hijos, lo que hice fue hablar por mí y por otros que estaban así. El destacadísimo trabajo que hacen muchos de ustedes ha ayudado a que hoy, 27 años después, estemos sentados aquí con alguien que nos escucha, o que nos medio escucha, para que podamos seguir adelante. Si nosotros no empujamos esto, no va a pasar nada. Y lo que dice Mayela, y lo que diga Jacqueline, y lo que diga Juanita, y lo que diga Alejandra, y lo que diga, lo que digamos todo va a quedar en un escenario de letra que a lo mejor se muere, o a lo mejor sobrevive. Da una pena enorme pensar que Costa Rica, un bendito país, con 70 veces menos producto interno bruto que nosotros atienden a sus enfermos con una calidad excepcional excepcional por el momento muchas gracias por su atención